¿Qué puedo hacer con el N? Yo quiero más, quiero algo nuevo, yo ya me aburrí. Pero algo aparece por ahí y me hace son. Aquí, y pvc de aquí, ah. Sonrisa bota, ayer, y a tragedia Olvida el ayer, el mañana ya llegó Hola IPVC, N.A.T. Adiós Ya no más, N. Y P.V.C. está aquí, y P.V.C. está aquí Ya no más, N.A.T. Y P.V.C. ya está aquí Aquí. Ya está aquí, ya está aquí 128, mejor que el 32 Es mejor que el 32 Mejor que el 32 Y bebé, sé la solución ¡Suscríbete ah, ah, al